Hola, gracias Clara. Buenas tardes. Para, buenas tardes o buenos días para todos, dependiendo de qué zona horaria estén. Eh, vamos a arrancar, así aprovechamos bien este tiempo que tenemos para el webinar informativo. Eh, bueno, primero quería darles la bienvenida. Yo soy Laura Caplan, soy la gerente del área de desarrollo y cooperación. Es el área este, encargada de coordinar, este, entre otras cosas, los proyectos de apoyo a la comunidad, como es el programa Frida. Y, eh, bueno, contarles que este webinar lo pensamos para hacerles llegar toda la información respecto al proceso de postulación y, y bueno, todas las este, categorías, las oportunidades que, que existen para, para postularse. Eh, a Programa Frida, y en realidad también contarles que este webinar es, eh, es un poco para ustedes, ¿no? para todos los participantes que, que quieran este, sacarse dudas, preguntar sobre algún, este, algún estadio del proceso que, que, bueno, que no les quede del todo claro, entender cómo siguen, cómo son las etapas, entender este, cómo son eh, las categorías temáticas, Así que, eh, bueno, antes de dejarla clara, que, que va a arrancar, eh, para contarles, darles información general sobre el programa FRIDA, lo que los aliento es a, a que pregunten todo lo que necesiten preguntar, no se queden con dudas, aprovechen este espacio. Este espacio es para ustedes, es para contestar todas las consultas que, que tengan, eh, y también alentarlos a que lo hagan en cualquier momento de la presentación. No, hay, no hace falta esperar este, hasta último momento para, para hacer preguntas, aunque va a haber un espacio al final. Pero bueno, no se pidan con dudas si hay temas que, que van viendo a lo largo de la presentación que quieran Bueno, eh, dándoles una, una cálida bienvenida, los dejo este, con, con Clara Cremona que va a arrancar con la presentación del programa Frida. Gracias. Gracias, Lau. Eh, bueno, eh, vamos eh, a comenzar entonces con, con la presentación de, eh, del programa y de la, de la convocatoria de, de FRIDA 2022. Como, como decía Laura recién, eh, mi nombre es Clara Cremona, soy asistente de proyectos de cooperación en la y eh, voy a, a introducirles un poco sobre, sobre nuestro programa FRIDA, que este programa viene apoyando proyectos, iniciativas y soluciones en América Latina y el Caribe para el fortalecimiento de Internet en la región y anualmente abre su llamado que es abierto y público coordinado por, eh, por la CNIC, por el staff de, de Frida, y eh, cuenta con un jurado eh, de expertos regionales en estas categorías y ejes temáticos que, que, que abarca nuestro programa. Hasta el momento, eh, Frida viene proporcionando apoyo a 121 proyectos y 47 premios. A su vez, tenemos 14 proyectos, que están en curso, eh, que fueron eh, subvencionados el pasado año, en 2021. Tenemos eh, dos modalidades de apoyo. Eh, modal, eh, está la modalidad de subvenciones y de premios. Las subvenciones eh, consisten en un eh, apoyo eh, financiero no reembolsable y un apoyo técnico, eh, a proyectos que tengan una, o sea, este financiamiento y este apoyo técnico tiene una duración máxima de 12 meses y el financiamiento que se otorga va entre los 10.000 y los 40.000 dólares y por otro lado los premios son una distinción eh, a también un, un proyecto, una iniciativa, una solución que presenta una evidencia concreta de impacto. Eh, esta, este apoyo económico es de unos 10.000 dólares. Asimismo, los, eh, les comento un poco los beneficiarios que, que pueden, eh, eh, quienes pueden postular y quienes pueden resultar beneficiarios del programa: están eh, operadores y NOX, otros actores de la comunidad técnica, eh, universidades, centros de investigación, grupos de trabajo, de expertos. Asociaciones, cooperativas y otros actores de la sociedad civil también pueden ser beneficiarios. De entidades públicas y o gubernamentales, entidades privadas y las categorías técnicas que, las categorías, perdón, temáticas que, que mencionaba son eh, estabilidad y seguridad de Internet eh, que, que cuenta con cuatro ejes y una eh, nueva subcategoría que se incorporó este año, relacionada al uso y la aplicación de la tecnología blockchain. Eh, la otra categoría, que que con la que, otra de las categorías con las que trabaja Frida, es conectividad y acceso a internet, que justamente eh, lo que busca es favorecer la conectividad, la calidad del acceso, y potenciar a los proveedores de servicios de internet regionales. Y por último, la otra, la, la otra categoría es Internet Abierta y Libre eh, enfocada en abordar los desafíos eh, actuales en América Latina y el Caribe relacionados a Internet, eh, Derechos Humanos e Inclusión Digital. Bueno, acá, en esta, acá les puedo mostrar eh, cómo están compuestas eh, las tres categorías con sus ejes temáticos. Podemos ver estabilidad y seguridad con sus ejes ciberseguridad, resiliencia de internet, interconexión, operación de redes, y la subcategoría eh, aplica eh, únicamente para, est para esta eh, categoría estabilidad y seguridad, que es la que les mencionaba, uso y aplicación de blockchain. Eh, conectividad y acceso, acá está su están sus tres ejes, conectividad a internet, acceso para un eh, servicio de calidad, estrategias para potenciar a los ISPs, y en abierta y libre Internet y Derechos Humanos e inclusión digital. Eh, ahora le doy la palabra a Alesia eh, para que nos cuente sobre el proceso de postulación y sus características. Y voy a dejar de compartir mi pantalla para que comparta ella. Muchas gracias, Clara. Bienvenidos a todos a, a este espacio de, de presentación y de consultas acerca de la convocatoria FRIDA 2022. Mi nombre es Alicia Zucchetti, eh, soy coordinadora de proyectos de investigación y cooperación en, en LACNIC. Para comenzar me gustaría comentar brevemente algunas de las características eh, principales de la postulación que, tienen que, que podrían eh, ayudar a los a potenciales interesados antes de generar eh, la misma. Por un lado está la posibilidad de postular más de un proyecto, ya sea en la misma categoría temática o en distintas categorías temáticas. Por lo tanto, esto implica que una misma organización que cuente ya sea con distintos proyectos en, ya en desarrollo o ideas a desarrollar, puede postular eh, varias propuestas. Por otro lado, también existe la oportunidad de postular tanto en la modalidad de subvenciones como en la modalidad de premios, por lo cual la misma institución podría postular una idea para desarrollar un proyecto bajo la categoría de subvenciones y una idea eh, y un proyecto que ya cuente con resultados concretos y con un impacto concreto bajo la modalidad de premios. Como mencionaba Clara anteriormente, distintas organizaciones pueden postular al programa. Por lo tanto, las categorías de beneficiarios son muy amplias y abarcan tanto a organizaciones eh, o grupos de la comunidad técnica, a organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación e instituciones académicas, organizaciones o empresas pertenecientes al sector privado, así como también pertenecientes al sector público o instituciones gubernamentales, entre otros. Como pudieron ver, y vamos a comentar brevemente, las categorías y los ejes temáticos son amplios y buscan eh, reflejar de alguna forma y responder a los desafíos, los distintos desafíos en temáticas relacionadas a, el a lo que es el objetivo del programa FRIDA, de contribuir al fortalecimiento de Internet en la región y a la consolidación de una Internet abierta, global, estable y segura. La postulación, tanto en esta fase inicial como a posteriori, para aquellos proyectos que efectivamente, aquellas propuestas que sean preseleccionadas, es una postulación breve en todos los casos, tanto en esta etapa como en la etapa eh, siguiente, y vamos a comentar brevemente acerca de esto a continuación. Eh, abordando un poco las características específicas, tanto de las categorías eh, que mencionaba Clara al inicio, así como también de las temáticas. En primer lugar, eh, me gustaría mencionar acerca de la subcategoría, que es la única subcategoría que está prevista en esta edición, acerca del uso y aplicación de blockchain para la estabilidad y seguridad de Internet. Esta es una, una, es una temática nueva, eh, de, tanto a nivel de aproximación teórica como a nivel de investigación aplicada, por lo cual en este ámbito también eh, el, la, la descripción de esta subcategoría es amplia y busca motivar e incentivar la presentación de propuestas. Esta, es una, eh, esta subcategoría y esta temática es prioritaria para el programa FRIDA en esta edición, por lo cual en el caso de contar con un, un proyecto ya en desarrollo que requiera financiación y apoyo técnico también para, eh, para un ulterior eh, desarrollo o escalamiento, o una idea a desarrollar, los invitamos a, a postular en este caso se, se apunta a proyectos ya sea de investigación, a estudios de caso, a desarrollo de pruebas de concepto o prototipos, siempre que apunten a un objetivo práctico o u objetivos prácticos en general, a obtener resultados específicos a nivel eh, que sean originales, contribuyendo ya sea a una solución o también a la generación de conocimiento que permite impulsar el desarrollo de esta temática a nivel regional. En lo que respecta a la categoría temática de conectividad y acceso a Internet, en este caso, los ejes temáticos están focalizados en distintos aspectos. Por un lado, como mencionaba Clara eh, al inicio, conectividad a Internet se enfoca en propuestas que promuevan la conectividad a poblaciones que carecen de ella, ya sea en zonas rurales como en zonas eh, urbanas con cobertura deficitaria. Hay un énfasis puntual en este caso en modelos alternativos de acceso, o también en el desarrollo de tecnologías asequibles que permitan desarrollar y generar soluciones eh, para la conectividad. Por otro lado, en acceso a internet para un servicio de calidad, se esta, categoría, esta este eje temático se enfoca en potenciar la calidad y en la mejora de la calidad de la conexión y el acceso ya existente, ya sea a través de mejorar la cobertura o incrementar la velocidad en el acceso, entre otras cuestiones. Y finalmente el eje temático relacionado a estrategias para potenciar a los proveedores de internet a nivel regional, se centra en todas aquellas necesidades o desafíos que enfrentan los proveedores de servicios de Internet a nivel regional. También eh, en este caso, en las, eh, en las bases pueden encontrar una descripción y algunos, una descripción acerca de, de qué se considera eh, ISPs a nivel regional a modo también de eh, orientar, esto tiene el objetivo de orientar a los postulantes, así como también eh, toda la información que se encuentra en las bases. Y finalmente, Internet abierta y libre, donde los ejes temáticos están centrados en dos ámbitos, que son multidimensionales, por un lado Internet y derechos humanos, y aquellas que apunta a aquellas propuestas y proyectos que aborden desafíos en ámbitos como eh, el derecho a la privacidad y la protección de datos personales, también los derechos humanos en el ámbito digital, el rol de las tecnologías emergentes, como por ejemplo podrían ser, eh, ser la inteligencia artificial, Big Data, Internet de las Cosas u otros en ámbitos relacionados a los derechos humanos. Y el último, pero no menos importante, eh, entre los ejes temáticos es inclusión digital que apunta a eh, las necesidades y desafíos relacionados a las brechas eh, digitales, a las habilidades y competencias digitales de forma amplia, eh, tanto para el futuro del trabajo como la inserción en el mercado laboral, así como también a las brechas de conectividad en general. Los requisitos eh, para los, los interesados en postular los requisitos generales de postulación es algo que es importante considerar, por un lado, son estos cinco, está la relación con el objetivo del programa FRIDA, si efectivamente la propuesta se encuentra alineada al objetivo de promover la consolidación de internet a nivel regional y el fortalecimiento de internet a nivel regional. En segundo lugar, la pertenencia a una de las categorías de beneficiarios, que como mencionamos eh, anteriormente, son varias y, y son, muy, son muy amplias y abarcativas. La radicación y el desarrollo de las actividades en América Latina y el Caribe, puntualmente en territorios que componen el, y países que componen el área de cobertura del ACNIC. y la propuesta también debería estar enfocada en, ya sea... Eh, poblaciones, comunidades ya sea a nivel local, municipal, departamental, etcétera en dichos territorios. Las propuestas deben estar relacionadas a una de las categorías temáticas y tener también relación con uno de los ejes temáticos o, o con la subcategoría, por ejemplo para el caso de estabilidad y seguridad de internet, con la subcategoría de uso y aplicación de la tecnología blockchain en ese ámbito. Y finalmente la relación con requisitos específicos en términos de duración de la propuesta. Por ejemplo, en el caso de que se trate de una, de una propuesta que apunta a la, a la modalidad de subvenciones, Debería, no debería superar los 12 meses de duración, en el caso de la financiación solicitada tampoco se deberían superar los eh, 40.000 dólares, y el desarrollo abierto y libre que es un requisito para todos los eh, desarrollos que se realizan eh, bajo una subvención de FRIDA. Algunas consideraciones generales respecto a la postulación. En esta instancia nos encontramos en la etapa 1 de la postulación que estará abierta hasta el martes 31 de mayo inclusive. En esta etapa inicial, como mencionaba al inicio, se trata de una postulación simplificada que se realiza a través de la plataforma de postulaciones de Frida que pueden encontrar en, ingresando a programafrida.net bajo la pestaña Fondos Frida, donde se encuentran las, las tres categorías y a partir de allí eh, se encuentra la posibilidad de postular directamente, de registrarse en el caso de no haberlo hecho, y de acceder al formulario de postulación. En esta instancia inicial se solicitan datos generales de las organizaciones proponentes del proyecto, así como también de, del líder del proyecto, el, por ejemplo, en el caso de las subvenciones, el monto solicitado a Frida, en lo que respecta al proyecto puntualmente y a la propuesta, eh, tanto para las subvenciones como para los premios, se solicita un breve resumen de no más de 500 palabras y algunos campos específicos relacionados a los criterios de evaluación que veremos en, en mayor detalle a continuación. A partir de esta etapa, aquellos proyectos, aquellas propuestas que sean preseleccionadas pasarán a la segunda instancia, donde tendrán la posibilidad y se les habilitará la posibilidad de completar la postulación completa. También en ese caso la postulación completa eh, presenta los mismos eh, o campos muy similares a la postulación inicial, simplemente se brinda la oportunidad de que se pueda efectivamente desarrollar la idea que se plasmó en la postulación inicial. En este caso, algunas eh, consideraciones importantes son previo a completar el, el formulario inicial de postulaciones, el de bueno, considerar la descripción de las categorías temáticas o de la subcategoría para el caso de, del uso y aplicación de blockchain para la estabilidad y seguridad de Internet, seleccionar el eje temático que más eh, se encuentra asociado al proyecto, en este caso pueden haber... Propuestas que lógicamente se asocien a más de un eje temático. Una recomendación eh, general en este sentido es el de considerar cuál es el objetivo principal de la propuesta, a qué apunta la propuesta específicamente. ¿Y cuál es la problemática, la necesidad o el desafío que, eh, pretende, que se pretende abordar a partir de la misma? De modo tal de seleccionar el eje temático que más se, re, se relacione eh, tanto a la problemática, a la necesidad, así como al objetivo general o a los objetivos específicos. En tercer lugar, identificar el tipo de apoyo al que corresponde, si, es una, si se trata de una subvención o de un premio. En el caso de un premio es importante recordar que se busca distinguir y destacar a iniciativas eh, o proyectos que ya cuentan con resultados concretos y con un impacto concreto que, que puedan efectivamente eh, probar y, y que haya con antecedentes de trabajo. Mientras que en el caso de las subvenciones se puede tratar de un proyecto a desarrollar y bueno, en el caso de, de que lógicamente se cuente con antecedentes de desarrollos anteriores, eso siempre es valorado positivamente. Se accede a la plataforma de postulaciones donde eh, se completa el formulario inicial con los campos indicados En lo que refiere a los principales campos asociados el, al proyecto, eh, tanto el formulario de postulación en, este, en esta fase inicial, así como también a posteriori en, en la postulación completa, se asocia en particular al, a las características de la propuesta y, y del proyecto. Por un lado, el resumen, que es un campo eh, descriptivo abierto que permite ingresar un máximo de eh, 500 palabras. En este caso, se podría ingresar, por ejemplo, y una recomendación es eh, la descripción del proyecto de la iniciativa a desarrollar o desarrollada en el caso de que se trate de un premio a lo que se esté postulando. Los objetivos, ¿cuáles son los obje cuál es el objetivo general de la propuesta y cuáles son los objetivos específicos y la problemática, necesidad o desafío que se pretende abordar a través de, de esta propuesta y a través de la postulación a, al programa FRIDA. Luego hay algunos campos, como mencionaba anteriormente, que están relacionados específicamente eh, a los criterios de evaluación. Y en este caso, tanto la, la información que figura en el, en el formulario, así como también la que se encuentra en las bases, busca ser una guía para los postulantes. En ningún caso se pretende que las propuestas eh, respondan a, to a todos los elementos, pero sí que los consideren y lo to los tomen en consideración a modo de eh, plasmar eso en, en, su en, en los formularios correspondientes. En primer lugar está el criterio, el, uno de los principales criterios de evaluación que se relaciona a la relevancia y aplicabilidad de la propuesta. En segundo lugar, el impacto y los resultados esperados en el caso de una subvención u obtenidos en el caso de un premio. Y por último, en la continuidad, la sustentabilidad y la replicabilidad de la propuesta. En el caso de cualquiera de los tres campos, son campos abiertos con, de carácter descriptivo que permiten el, el ingreso de un máximo de 250 palabras en lo cual se espera que se responda a, se exponga brevemente cuál es la relevancia en este caso y aplicabilidad de la propuesta en relación a algunos de los elementos que se, se incluyen a continuación. Por ejemplo, si aborda desafíos y necesidades a nivel regional, cómo lo hace, si supone un avance en el estado del conocimiento o avances también en la categoría temática. En el eje temático desarrollado. También se podrían describir los objetivos, la metodología y las actividades propuestas y responder a cuál es la relevancia del proyecto en relación a esto, así como también el cómo se conforma el equipo técnico y la institución proponente, incluyendo tal vez también antecedentes de trabajo en ese sentido que también eh, contribuyan a responder. Este, cuál es la relevancia y la aplicabilidad de, del proyecto propuesto. En el caso de impacto y resultados esperados u obtenidos, nuevamente aquí hay algunos criterios eh, específicos que tienen el objetivo de guiar a, a los postulantes, por un lado, ¿Cuál es el, cuáles son los resultados esperados o obtenidos, cuál es el impacto al que apunta la propuesta, ya sea en relación al área geográfica, a la población beneficiada o la cobertura alcanzada. Por ejemplo, en el caso, esto podría ser de que se tratara de una propuesta centrada en la categoría temática acerca de conectividad y acceso a Internet, en el eje temático ya sea de conectividad a Internet, por ejemplo, o de acceso a internet para un servicio de calidad. Si supone o no desarrollos técnicos a nivel de hardware, de software, de, de prototipos u otros, o también resultados materiales a, a nivel tecnológico. Si implica el potenciamiento o la mejora en los servicios eh, prestados o el desarrollo de conocimiento a nivel práctico por ejemplo, a través de guías, de metodologías, de capacitaciones, a nivel académico, de papers, de publicaciones, de presentaciones en conferencias, entre otros aspectos. Nuevamente, estos elementos son elementos que tienen el objetivo de guiar la respuesta en, en este ámbito, y no en ningún caso se espera que, eh, que cada propuesta responda a todos ellos. Y finalmente, en el caso de continuidad, replicabilidad y sostenibilidad de la propuesta, se, se espera que se responda eh, a esto en relación a la propuesta específica, tal vez aludiendo a si los resultados esperados y la, el desarrollo del proyecto en sí tiene el potencial de ser utilizado y aplicado en otros contextos, áreas geográficas o poblaciones diferentes, a la población objeto de, del, del proyecto, si se pretende generar alianzas con otras instituciones, si esas alianzas ya fueron generadas, ya se identificaron o ya se encuentran eh, desarrolladas, entre otros aspectos. Finalmente, eh, en relación a, los, a estos principales campos asociados al proyecto que pueden encontrar en esta postulación eh, inicial, se encuentran algunos campos opcionales que son breves, que son campos abiertos también y que podrían no aplicar, menciono que son campos opcionales dado que existe la posibilidad en el caso de que no apliquen de indicarlo al interno de cada uno, uno es acerca del carácter innovador de la propuesta, cómo la propuesta supone una innovación, ya sea en términos del enfoque metodológico que propone, que propone o los resultados esperados, u, otros, eh, u otras, otros casos. La inclusión de la perspectiva de género, si implica o no, eh, si atiende a cuestiones relacionadas a la perspectiva de género en el ecosistema de Internet, y finalmente, la selección eh, y si está asociada a uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Y en este caso existe la posibilidad de seleccionar uno de ellos. Como mencionaba anteriormente, estos son campos opcionales, que, eh, en los cuales, en el caso que no aplicara, se podría indicar perfectamente. Como mencionábamos al inicio, bueno, la, la postulación en esta etapa inicial se encontrará abierta hasta el Próximo martes inclusive, 31 de mayo, a las 23.59 hora local de Uruguay. Pueden acceder a la plataforma de postulaciones a través del programa frida.net y aquí también pueden, bueno, cuentan con eh, las redes sociales de, de Frida. Por cualquier consulta también pueden contactar eh, al equipo a través del email frida.lacnic.net. Muchas gracias. Y eh, en caso de que haya eh, consultas, las, las podemos responder algunas ahora y, y de lo contrario al, al final vamos a habilitar eh, un espacio. Gracias. Gracias, Ale. Eh, bueno, dado que tenemos ya algunas consultas, podemos contestarlas antes de darle la palabra a, a nuestros otros eh, panelistas. Eh, eh, bueno, la primera consulta que, que nos hicieron, que nos hizo Coordinación eh, WISP México, ¿nos podrán compartir la presentación al finalizar la sesión? Eh, no sé, Ale, eh, si quieres contestarla tú. Eh, sí, sí, eh, sí, claro. Tanto la, la presentación la vamos a compartir con, con todos los asistentes, y, y dado que, bueno, la, la, esta postulación en esta fase inicial está prevista que, que cierre el, el próximo martes. Eso es algo que, que vamos a hacer cuando finalice la, la sesión. Ahí está, muy bien. Después eh, tenemos otra pregunta de Edna Guzmán. Hola, buenas tardes. Tengo una duda respecto a las subvenciones, premios. ¿Podrían por favor brindar mayor detalle del proceso completo? de transferencia, aplicación y seguimiento del apoyo económico. Esto fue bien. relacionado a lo que Ale después eh, fuiste explicándolo, pero no sé si quieres explayarte o... Sí, comentar sí algo bien. Así. Bien, en el, caso, eh, en el caso de la postulación en esta etapa, en esta etapa inicial, los, los interesados y potenciales beneficiarios, que son múltiples categorías de, de organizaciones que podrían, postular en esta, que podrían postular al programa FRIDA, bajo una de las categorías temáticas y uno de los ejes temáticos seleccionados que más se asocien a la propuesta que, que pretenden desarrollar, pueden postular tanto a una subvención que tiene el objetivo de promover el desarrollo de, de proyectos, ya sea en una fase incipiente o proyectos que cuenten con antecedentes, de una duración máxima de hasta 12 meses y por un monto de, de financiación no reembolsable de hasta de entre 10.000 a 40.000 dólares. Y por otro lado, los premios que... Eh, deben buscan promover, eh, destacar y distinguir iniciativas que se encuentren eh, que cuenten con impacto y resultados concretos ya alcanzados. Y en este caso, el reconocimiento es un premio financiero de un monto de eh, 10 mil dólares. En el caso de las subvenciones, se realiza también, no solamente se eh, accede a la financiación del proyecto a desarrollar, sino que también existe un, un apoyo técnico por parte de, a, a posteriori, si la propuesta es preseleccionada en, es pre en esta fase inicial, luego es seleccionada en la fase de postulación completa, se le asigna un evaluador técnico, con el cual, y junto al staff de eh, investigación y cooperación, se realiza un seguimiento de esas propuestas y del desarrollo de esas propuestas eh, durante toda su ejecución. Asimismo, en ese caso, eh, está previsto a posteriori, esto nuevamente, de, de, la, de la etapa final de selección y cuando inician, inicia un proyecto subvencionado, eh, existen, se, existe la, bueno, se, se realiza, se efectúa eh, un contrato con LACNIC, un contrato de subvención, y se realiza bueno, el seguimiento técnico, como mencionaba, así como también eh, bueno, tres pagos asociados al eh, monto total de la subvención. Espero haber contestado a la, a la pregunta. Gracias Ale. Perfecto, tenemos otras preguntas en el, en el Q&A, pero eh, sugeriría que le demos la palabra a nuestros panelistas para, para no eh, fallar con el tiempo que les, que les prometimos. Y vamos respondiendo eh, al final estas otras preguntas, si te parece bien. Sí, excelente. Bien, eh, en, esta, en esta próxima instancia eh, tendremos algunas experiencias de, eh, de proyectos bueno, contadas por eh, líderes y participantes de proyectos subvencionados en el año 2020, eh, y también uno de los proyectos que se encuentra actualmente en ejecución, por lo cual eh, le, do, bueno, le damos la palabra a eh, Franco en primer lugar, de la Fundación para la Difusión del Conocimiento y el Desarrollo Sustentable Vía Libre, eh, que va a compartir su experiencia con bueno, algunos de los resultados del proyecto que eh, desarrollaron a través de de, del programa Frida, que fue Derecho a compartir en una Internet libre estrategias de protección legal del discurso público frente a los desequilibrios del copyright en la región. Adelante, Frank. Muchísimas gracias, Alesia, y a todos por eh, la invitación y por este, estar presentes hoy aquí. En nombre de Fundación Vía Libre, quiero agradecer nuevamente a Frida por el apoyo, el acompañamiento que nos brindaron para nuestro proyecto y comentarles brevemente en qué consistió y algunos de los resultados principales que, que, o destacados que hemos obtenido. Eh, nuestro proyecto, como bien ya lo dijo Alesia, se llama Derecho a Compartir en una Internet Libre principalmente se encuentra alojado en www.derechodeautor.org.ar. Luego quizás lo escribo para que sea de más fácil acceso, lo pueden visitar. Y el proyecto básicamente consistió en dos ejes de, de trabajo. Por un, por un lado, en la capacitación en materia de derecho de autor a diferentes ecosistemas que se ven alcanzados, afectados por la regulación de derecho de autor a los fines de facilitar este, básicamente la comprensión y de esa manera la gestión de aquellos derechos eh, que se ven involucrados en su hacer diario o en su actividad principal. Ya voy a comentar un poco más de esto. Y por otro lado, a los fines de poder detectar los efectos negativos que tiene la moderación abusiva de contenidos en redes sociales en nuestra región de Latinoamérica, construimos un canal de reporte para que aquellos y aquellas usuarias este, afectadas por la moderación eh, presumiblemente abusiva de contenidos nos pudieran hacer llegar eh, sus casos y nosotros en ese sentido poder eh, bueno, conocer en mayor profundidad, en mayor detalle, cómo eh, se censura en todo caso eh, la expresión legítima eh, de eh, los usuarios y usuarias de redes sociales en, en nuestra región. En cuanto al primer eh, eje de trabajo, en cuanto a la capacitación, eh, consistió principalmente en la construcción de una serie de recursos destinados a ecosistemas específicos, como ya lo mencioné, alcanzados por la regulación de derecho de autor, como por ejemplo el sector de educadores, el sector de periodismo, el sector de creación de contenidos, hoy en crecimiento en nuestra región, y también, por supuesto, acercar una noción sobre la cultura libre y también un ABC sobre derechos de autor. Trabajamos con un equipo eh, multisectorial y también con especialistas de estos distintos sectores a los fines de facilitar eh, la, eh, los temas que hacen a estos ecosistemas en un lenguaje claro, accesible, de manera tal de que eh, desmitifiquemos en parte el derecho de autor y que pueda ser comprendido por una gran amplitud de público. Luego de la, eh, de la construcción de estos recursos que ustedes pueden visitar en el sitio que ya mencioné, hicimos una serie de reuniones, presentaciones de estos recursos con los colectivos específicos eh, a los que ya me he referido, ¿no? en, entre ellos el sindicato, por ejemplo, de educadores de la provincia de Buenos Aires, también el, el sindicato de periodistas de la provincia de Buenos Aires, también con importantes creadores de contenidos, influencers, este, como se los conoce, y también con sectores que participan de la cultura libre, pero que quizás no conocen en detalle, el derecho de autor y que nos parecía relevante, ¿no? como los wikimedistas, wikipedistas, este, que se encuentran en Argentina y en, y en otros países de, de América Latina. Este es un proyecto que continúa en marcha. Estamos construyendo nuevos recursos apuntando a la industria editorial, por ejemplo, para acompañar a aquellas pequeñas eh, editoriales que trabajan de manera independiente y también construyendo algunos otros recursos que no quiero adelantar porque este, eventualmente quiero que eh, sean una, una sorpresa. ¿no? Luego, en cuanto al canal de reporte, como ya lo mencioné antes, es un formulario muy sencillo en donde el usuario o usuaria afectada por una moderación que presumiblemente es abusiva, es decir, de que no se ajusta a los parámetros constitucionales que permiten la censura en nuestros países, eh, pueden hacernos conocer su, su caso, su experiencia, y también la resolución, en todo caso, si hubiese apelado a, a la decisión de la plataforma, y en ese sentido nosotros podemos conocer eh, bueno, la afectación real que existe en nuestra región en materia de... Este, moderación abusiva de la libertad de expresión, del derecho fundamental a la libertad de expresión, que a su vez tiene un vínculo directo con eh, la vida democrática, con el crecimiento y la construcción de la, de la vida democrática. No me quiero extender porque tengo simplemente breves cinco minutos, Sí este, comentarles que en el mundo, eh, digamos, anglosajón, o principalmente en Estados Unidos, este tipo de canales de reportes ya existían y que... La moderación de contenido se realiza por parte de las plataformas basadas en la legislación norteamericana, en particular en la Digital Millennium Copyright Act, pero que en Latinoamérica no existían herramientas de este tipo. Si bien existen otros tipos de este, herramientas construidas por organizaciones aliadas, era necesario que, crear un canal de reporte para permitir la interacción y eh, dar a conocer por parte de quienes realmente se ven afectados y sufren esta situación, ya sea a diario o de manera frecuente, y estamos hablando de periodistas, influencers, este, distintos usuarios que responden a este, la comunicación en, en, en, en, nuestra, en nuestra región. Eso a grandes rasgos, como ya mencioné antes, muy agradecidos con el programa Frida, fue una, un acompañamiento eh, muy detallado, la verdad es que estuvieron muy presentes, nos dieron sugerencias, pudimos eh, fácilmente estar en contacto con ellos en todo momento y es un programa muy recomendable para todos aquellos eh, y todas aquellas organizaciones que estén intentando impulsar su agenda. En, en el sentido que este, Frida propone. Eh, con esto yo quedo a disposición de preguntas en todo caso y, y dejo la palabra para otro panelista. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias, Franco. Le doy la palabra a, a Arturo, del Instituto Tecnológico y Estudios eh, Superiores de Monterrey, que va a comentar acerca eh, de, de, bueno, de su proyecto, que actualmente que fue financiado en el marco de FRIDA 2021, de la edición eh, anterior y que se encuentra actualmente en ejecución. Adelante. Arturo, no te escuchamos. Perdón. <risa> Gracias. Eh, bueno, primeramente, al igual que Franco, me gustaría mucho agradecer al programa FRIDA, por todo el apoyo que nos han dado durante la subvención y todo el seguimiento al proyecto, que ha sido pues, muy bueno. Eh, les contaré un poquito de mi proyecto. Básicamente yo participé en la modalidad de proyectos de investigación y lo que nosotros buscábamos eh, a raíz de la pandemia en 2020 se detonó un crecimiento exponencial de los ataques de, de negación de servicio distribuidos Quizá debido al confinamiento y a que muchas empresas pues, nos fuimos todos a trabajar a, a modo virtual. ¿no? Y paralelamente ha habido un incremento pues, exponencial ¿no? del, del crecimiento de dispositivos del Internet de las cosas conectadas a la red. ¿no? Entonces, bajo estos dos esquemas, nosotros decidimos estudiar el cómo identificar y mitigar este tipo de ataques en las redes de nueva generación, también llamadas redes definidas por software, para los dispositivos IoT. Entonces comenzamos eh, nuestro estudio con el Dataset quizá que es el más importante que había hasta ese momento, que se llama Boda iot Entrenamos una serie de modelos de inteligencia artificial, eh, cuatro de Machine Learning y tres de Deep Learning. Y finalmente, pues, hicimos una estancia, eh, este proyecto está eh, en coautoría con la Universidad de Antioquia en Colombia. Entonces decidimos viajar a Colombia, donde teníamos apoyo, dentro de este proyecto de una empresa de ciberseguridad, una de las más importantes de Colombia, y nosotros mismos creamos un nuevo dataset al que nosotros titulamos eh, LATAM. Este nuevo dataset, al igual que los resultados que generemos nosotros del proyecto, pues van a estar a disposición de toda la comunidad de Frida y de Internacional en general. Hasta ahora hemos obtenido resultados muy buenos, eh, digamos, los mejores modelos que nosotros habíamos obtenido entrenando previamente con el Boda IoT, los aplicamos al dataset que nosotros creamos con dispositivos completamente físicos y, y dentro de la empresa Aligo, que fue la que nos apoyó para hacer este estudio con su pequeño data center que teníamos ahí y puso a disposición de nosotros todos los equipos. Entonces, ya una vez seleccionados esos dos modelos que quizá fueron los mejores con el Boda IoT, los aplicamos al dataset LATAM eh, seguimos teniendo muy buenos resultados. Hemos logrado obtener uh, resultados mayores al 98, 99% de accuracy en la identificación de los ataques. Y básicamente es hasta el punto en donde estamos ahorita en el proyecto. Eh, este proyecto se está ejecutando a lo largo de 2022 y ahorita estamos iniciando pues, la fase de mitigación en donde también está trabajando un estudiante mío de doctorado que utilizará Deep Reinforced Learning eh, pues para tratar de llevar a cabo buenas estrategias de mitigación de este tipo de ataques. Eh, por último, a mí me gustaría agregar, eh, digo, el dataset, si alguien lo quiere eh, utilizar para futuras experimentaciones con ustedes, eh, va a estar disponible el que se creó con, con equipo físico. Y por último, para cerrar mi participación, eh, me gustaría comentar, eh, algunas sugerencias que también nos dijeron que quizá pudiéramos compartirles a ustedes a la hora de, de que sometan sus propuestas. Eh, en mi caso personal, eh, yo logré la subvención en un tercer intento. Hace muchos años participé con otro proyecto. Eh, la verdad, eh, no, no pasé, no fui preseleccionado. Me desanimé, ya no volví a participar. Eh, en el año previo a 2020, o sea, en 2019, eh, participé por primera vez. Eh, fui seleccionado entre los finalistas, pero no gané. Sin embargo, eso me motivó mucho a seguir mejorando mi proyecto y a empezar a trabajar en este tema. Este tema, como comenté, pues fue derivado sobre todo a la evolución de, de cómo se incrementó este tipo de ataques eh, en la pandemia. Ahora, una de las sugerencias que quizá yo les podría compartir es pregúntense en qué, es bueno, en qué son buenos, cuál es la experiencia que tienen y después busquen solucionar un, un problema que esté alineado a los objetivos del programa FRIDA. Yo creo que esa es la clave. Y segundo, pues que dejen muy claro el objetivo, eh, qué es lo que se busca, cuál va a ser el logro, los entregables que vayan a buscar con su propuesta de investigación o con el proyecto que ustedes propongan. Y pues después es intentarlo. Cada año que yo leía mi proyecto nuevamente, eh, le encontraba áreas de oportunidad, cosas que podíamos mejorar y seguramente eh, pues tarde o temprano van a lograr la subvención como finalmente yo lo conseguí el año pasado y ahora estoy logrando ejecutar pues, eh, mi proyecto. Y pues bueno, ahorita justo estamos iniciando la parte de mitigación. Esperemos también tener buenos resultados. Por ahora se han dado dos publicaciones eh, ya derivadas del proyecto y al menos esperamos lograr alguna más. Eh, eh, todas van a estar disponibles. Para, para la comunidad fría. Y pues yo también me quedo abierto a preguntas. Si alguien en particular quisiera preguntarme algo, pues yo encantado de responder. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias por ambos, a Franco y Arturo, por, por compartir eh, con, con los participantes eh, sus experiencias y, y los principales resultados de sus proyectos. Clara, eh, damos, eh, la, te doy la palabra para continuar con, con las preguntas eh, que, que hay. Perfecto. Sí, tenemos, tenemos muchas preguntas. Esperemos eh, poderlas contestar todas, eh, porque no podemos extendernos mucho más de, de la hora que tenemos. Pero, pero bueno, vamos a tratar de, de ser breves y responder, responder a todas. Eh, bueno, acá teníamos otra pregunta que nos decía, ¿es posible aplicar a una subvención si el proyecto ya inició pero aún no cuenta con resultados, indicadores? Sí, sí, de hecho es, eh, es posible y eh, las subvenciones, eh, el objetivo principal es promover, eh, digamos, financiar propuestas, proyectos, eh, también en fase incipiente. En el caso sí de los premios, deberían contar con eh, algún tipo de resultados anteriores. ¿no? Ahí está, perfecto. Gracias, Ale. Tenemos otra, otra pregunta de Pedro de Perdicao Lana. Tengo una duda sobre el proyecto que enviaremos. ¿LT Infoco en América Latina? ¿Más será desenvolvido en paralelo? ¿Y eh, Bueno, eh, si quieren voy respondiendo, si te parece, Ale voy respondiendo esta pregunta. Eh, nuestros, los proyectos que, que postulan a Frida para uno de los requisitos para, para, para recibir un, una subvención o un premio y que deben estar enfocados en América Latina y el Caribe. Eh, y eh, ese es el, el foco que, que tenemos. Es, acá nos preguntan si puede ser de, desenvolvido globalmente. Eh, con respecto a eso, eh, digamos, el proyecto eh, puede, podrá ser desenvolvido globalmente en una etapa posterior. No es, el, no es eh, en este momento el foco de, bueno, ni en este momento ni, ni es, el, es el foco de Frida, por, porque digamos. Eh, por tratarse, de, por tratarse de, un, de, un, de un programa de un fondo regional eh, pero bueno quizás después eh, el proyecto puede escalar y puede abarcar otras otros otras regiones otras zonas eh, voy a seguir con la pregunta de daniel salazar falfán hola buenas tardes qué tiempo estimado se lleva entre la etapa 1 y 2. Eh, la, las etapas de postulación, en este caso eh, bueno nosotros tenemos eh, una un, un primera primer selección interna de proyectos que es, es solo a modo de, de, bueno, de ver qué, si cumple con los requisitos básicos de, que solicita Frida para, para, bueno, para, para ser financiado, y eh, otro periodo donde el jurado analiza los proyectos eh, y eso lleva un mes aproximadamente, y luego ya se le solicita a los proyectos que quedan preseleccionados que presenten su propuesta completa. ¿Sí? Eh, digamos que entre, entre, entre que se hace la, la, la, la selección inicial un mes, y después los proyectos ya, ya saben eh, si fueron preseleccionados o no. Exacto, sobre eso las, las fechas están, están publicadas, el 30 de junio está previsto el, el anuncio de los proyectos preseleccionados, que tendrán desde el primero al 15 de julio para postular la, la propuesta completa. Ahí está, luego Andrey Arturo Coy Sierra nos pregunta, ¿se debe indicar detalladamente el uso de la subvención financieramente hablando? No, en esta, en esta instancia se solicita exclusivamente el monto que se solicita para el proyecto. Eh, a posteriori, si la propuesta fuera seleccionada, sí se solicitará un, bueno, un presupuesto detallado eh, por rubros, pero en esta instancia no. Perfecto, gracias Ale. Luis Aaron Jiménez nos consulta: ¿la propiedad intelectual es de la empresa postulante o es compartida con LACNIC o alguna otra organización? No, la, la propiedad intelectual es de la, de, bueno, de la organización que postula. Lógicamente, se solicita que, eh, bueno, que se, se mencione que existió un financiamiento eh, por parte del programa Frida, pero sí. Bien, eh, Ricardo nos consulta, en nuestra propuesta hay una universidad latinoamericana como proponente y varias otras asociadas. ¿Alguna de estas puede no ser de América Latina y el Caribe? Sí, sí, no habría ningún, ningún inconveniente, siempre y cuando la, la propuesta también se centre en gran parte en América Latina y el Caribe, ¿no? en alguno de los eh, 33 territorios del área de cobertura del ACNI. Perfecto. Bueno, acá tenemos una pregunta que ya fue contestada. También la consultaba Ricardo cuánto tiempo pasará después de la preselección hasta iniciar la postulación en la segunda fase. Eh, después tenemos Edna Guzmán nos consulta. Bueno, a esta ya la respondimos, lo de los indicadores. Eh, hola, dice Luis Álvarez Granados. Es fundamental el desarrollo de programas, aplicaciones para participar en Frida aún en la categoría Internet abierta y libre, o son bien recibidas las propuestas que retomen Internet y programas existentes con un medio para robustecer el ejercicio de derechos de, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes en el marco de la pandemia. Sí, no, en ningún caso es, es necesario el desarrollo, ni de lo que comentábamos era específicamente, por ejemplo, se podrían desarrollar, podrían haber desarrollos a nivel tecnológico, resultados, materiales específicos, o prototipos, pruebas de concepto, es una posibilidad en particular para los proyectos eh, que postulan eh, bajo, por ejemplo, la categoría más técnica que es estabilidad y seguridad de Internet como un ejemplo es el caso del, del proyecto de, de Arturo que acabamos de escuchar acerca de sus resultados. Pero no es un requisito y asimismo existen, eh, como mencionábamos anteriormente, ejes temáticos con una perspectiva más eh, social, digamos. Genial. Luego tenemos eh, otra pregunta, ¿el producto que resulte del proyecto queda disponible para el público open source? ¿Es compartido con el proponente? ¿Se puede dar inicio a una startup? ¿Se puede profitar con dicho producto? Sí, digamos, el, sobre eso lo que se realice a posteriori es, eh, como mencionaba, mientras el, el producto quede eh, abierto y sea de uso abierto para la comunidad, eh, es, eh, no es algo que luego se haga un seguimiento específicamente de qué se realice con el resultado de, de eso. Sí de los resultados en general del proyecto a posteriori, pero, pero no, no de eso puntualmente. Perfecto. Eh, tenemos eh, dos preguntas con respecto al presupuesto. El monto solicitado en la propuesta se otorga completo, puede ser recortado al aprobarse y hay alguna itemización para los fondos solicitados, son de libre asignación, disposición, no hay restricciones. Si querés Ale, contesto estas preguntas. El monto eh, solicitado eh, puede ser evaluado ¿sí? durante, durante el periodo de, de, de selección. Eh, incluso se toma en cuenta también qué tan eh, ajustado se encuentra a la propuesta. ¿no? Eso es algo que, que también se tiene en cuenta, por supuesto, pero puede ser que el monto sea eh, superior al que nosotros consideremos que debe ser otorgado y puede que se evalúe, se consulte sobre la posibilidad de ajustarse. Y con respecto a la itemización, eh, no, en esta primera instancia, como decía Ale, no, no se solicita eh, que se describa, que se dé un detalle del presupuesto y cómo se va a utilizar, solo el monto total, eh, y no, no tenemos requisitos en cuanto a la itemización, digamos cuando en caso de ser eh, eh, preseleccionado, cuando se, se solicita el presupuesto completo, Ahí el, cada proyecto va a eh, distribuir el, el presupuesto como lo considere pertinente, como sea necesario para, para el proyecto. Bueno, eso en cuanto al presupuesto. ¿El proyecto seleccionado, aprobado, se le puede dar continuidad en una próxima convocatoria? Nos consulta también Ricardo. Sí, digamos, eh, se podría postular, eh, por ejemplo, en el caso de un proyecto que ya haya sido financiado por Frida, si es a eso a lo que se refiere, o sea, un proyecto financiado por Frida en una convocatoria anterior, podría postular en esta instancia y podría ser seleccionado, por lo cual eh, existe esa posibilidad, eso es algo que se consulta también en el formulario de postulación, es una de las consultas generales que se realiza si ya recibió, por ejemplo, fondos eh, de Frida anteriormente, en ediciones anteriores o no, a título eh, también informativo para, para el proceso de evaluación y de, y de selección. Bien, perfecto. Eh, voy a eh, pasar a alguna otra pregunta porque... Eh, Ricardo nos, nos hizo un montón de preguntas y quizá eh, nos gustaría responder estas otras dos que tenemos acá y luego volvemos. Eh, Marcelo Alberto Gómez nos consulta en qué etapa de la realización del proyecto se incluye el apoyo técnico. Sería muy bueno que el mismo sea desde el inicio o etapas bien tempranas para participar u opinar en el diseño o lineamientos del mismo. Sí, sí, efectivamente, es en el caso de las subvenciones, una vez que los proyectos son seleccionados, se organiza una reunión inicial, se solicita un cronograma detallado, todo esto a posteriori de la firma del contrato, y nuevamente para el caso de las, de las subvenciones, y a partir de eso, inicia el seguimiento técnico efectivo, y se realizan recomendaciones desde, desde una fase inicial que pueden ser tomadas en consideración o no por el proyecto, pero donde también participa eh, un evaluador técnico experto en la temática específica del proyecto. Y eso es algo que inicia desde una primera instancia. Exacto. Alejandro Madariaga nos consulta, ¿los postulantes pueden ser empresas privadas o tienen que ser una propuesta institucional combinando academia o asociaciones de empresas? ¿La, evalua ¿La evaluación es diferente? Nos dice... No, la evaluación, y como les comentaba durante la, la presentación, la evaluación se, se enfoca en la calidad de las propuestas, en la, en la propuesta y en el proyecto, no en las organizaciones participantes. Y de hecho, las empresas privadas pueden postular una propuesta. No es necesario que eh, incluyan organizaciones socias, si se considera por parte de la organización proponente, que sería algo positivo para el desarrollo del proyecto, es bienvenido, pero no es un requisito. Ahí está, bueno, perfecto. Eh, también Ricardo nos eh, consulta si se puede presentar un proyecto cuyo costo supere los 40.000 dólares, pero que puede tener otras fuentes de financiamiento. Si sí, esto es algo que, que ocurre mucho con, con proyectos que que son grandes y que piden financiamiento a Frida, pero que también cuentan con financiamiento propio o de otras instituciones, empresas. Eh, así que sí, la pregunta es, es positiva. Eh, también, eh, déjame ver si me faltan alguna pregunta. Nuestra propuesta beneficiará específicamente a, IS, a un ISP, imagino, para planificación de redes de acceso a Internet. Este objetivo está dentro del target de Frida. Sí, sí, efectivamente, digamos, podría postular bajo ya sea la categoría de conectividad y acceso, bajo la categoría de conectividad y acceso y el eje temático de eh, cualquiera, en realidad, de los tres que están incluidos en, en esa categoría. Eh, dependiendo, como comentaba al inicio, de cómo formulen ¿no? la propuesta, cuál es el objetivo principal al que apuntan, cuál es la problemática que, que buscan desarrollar y y cuál eh, y cómo eso se asocia, a qué, a qué eje temático se asocia mejor. Ahí está. Y bueno, por último, la última pregunta que tengo en el panel de preguntas y respuestas, ¿cómo se transfieren los fondos a una cuenta bancaria personal institucional? En este caso, les comentamos que eh, se transfieren a una cuenta institucional, eh, porque bueno, es necesario que haya una institución, eh, una entidad, eh, cualquiera de la, de la naturaleza, como les dijimos hoy, que puede ser de varias naturalezas, pero que tiene que estar legalmente constituida. Hay algunas eh, entidades que postulan a FRIDA y que no están legalmente constituidas. En esos casos, como lo tenemos también en nuestro sitio web de preguntas y respuestas, es necesario que se asocien con una entidad que esté legalmente constituida, para bueno, eh, poder recibir los fondos, para poder firmar el contrato. Eh, ah, tenemos muchas gracias. ¿Qué requisito debe cumplir una entidad socia? Eh, en realidad, los, sí, los mismos eh, requisitos que, que bueno, eh, de las, por ejemplo, estar dentro de la, las categorías de beneficiarios. Eh, pero más allá de eso no existe ningún, ningún requisito específico. Exacto. Bueno, muy bien. Ricardo nos agradece por las preguntas. <ríe> por favor, eh, creo que no tenemos más preguntas, así que eh, cualquier otra pregunta que surja después o bueno, que no se haya podido formular ahora, eh, los invitamos a contactarnos como nos decía eh, Ale a través de nuestro correo eh, frida.lacnic.net Nos faltó creo una pregunta que nos dice, no respondieron a la mía, no sé si estaba en el panel, quizá me la puedas hacer ahora, y tenemos un minutito y no podemos extendernos mucho más. Eh, y bueno, eh, eso por ahora, nada más invitarlos a, a postular, eh, porque es un formulario muy simple eh, el que tenemos en esta, en esta etapa. Así que, eh, nada, comentarles eso y, y bueno, darles las gracias a todos por este espacio eh, que, que compartieron con nosotros. Muchas gracias a todos. Y bueno, con esto finalizamos el espacio. Como comentaba Clara, estamos a disposición eh, por cualquier eh, consulta que pueda surgir en los próximos días, eh, previo al, al cierre de las postulaciones. Como comentábamos también durante la presentación, la postulación es simple, es, eh, es muy breve. Por lo cual, más allá de las consultas específicas que, que puedan surgir, los invitamos a que, a que efectivamente postulen, porque bueno, es, es una oportunidad de efectivamente poder desarrollar proyectos e iniciativas en la región relacionados a eh, bueno, que apunten al, al fortalecimiento de Internet. Muchas gracias a todos y muchas gracias también por la participación de Arturo y Franco.